La cama se consideraba un lugar mágico, dado que en él se daba luz, se concebía, se moría y se soñaba. Era el límite entre el mundo de los vivos, los muertos y los sueños. Por eso, tenía connotaciones positivas en la vida, pero también negativas con la enfermedad y la brujería. En las representaciones sexuales, aparece Inanna o Ishtar con su amante Dumuzid, no con un hombre anónimo. Normalmente están lateralmente, pero a veces los vemos en posición del misionero. En otras, en la cama aparece un triángulo, símbolo tanto de vulva como de mujer. El lecho suele tener apariencia de hierba que debe ser regada, aludiendo al vello genital.